C cantas tú, pero yo me sigues. Yo canto. Sí, sí yo cómo se dice, dance, I, I dance, ba bailas. Sí, sí bueno. yo bailo, yo bueno. bailo. En Argentina nací. Era Argentina nací. Tierra de Diego y Lionel. Tierra de Diego y Lionel. De los pibes de Malvinas de los pibes del Malvinas, que jamás olvidaré, que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, porque no vas a entender, las finales que perdimos, las finales que perdimos, tantos años la lloré, tantos años la lloré, pero eso se terminó, pero no sé si terminó porque en el maracaná porque en el maracaná la final con los brazucas la final con los brazucas la volvió a ganar papá la volvió a ganar papá ¿y ahora cómo sigue? muchachos ahora no volvemos a ilusionar ven a ganar en la, matar, la tercera Quiero ser campeón, campeón mundial. Ok, basta. Ya y Diego, en el cielo. Le hizo no cantar toda la canción. A ver. Sí. Ay, Ay, la la Lionel. Lionel. ok. Ah, Gracias. No puede tener tan buena onda. A mí es viene genial. él y en serio me dice. Es el número uno del mundo.